Muy buenas, soy Delta Light y bienvenidos de nuevo a mi canal Pasad, sentaos y disfrutad porque hoy os traigo las noticias de la semana Bueno, eh, Quiero antes pedir perdón porque no pude traerlas el domingo Pero aquí tenéis todas las noticias de la semana pasada Sin contar esta, que sí que se va a subir este domingo, espero Ahora, si... si no... ¿Hay más problema? Pues vamos con las noticias de Nintendo de esta semana. Fecha de salida de Little Nightmares. Este título de terror, sigilo y puzles fue muy notable en su lanzamiento original el año pasado. La versión para Switch se anunció en el pasado Direct y ahora se sabe todo lo relativo a su lanzamiento. Little Nightmares llega el 18 de mayo tanto en físico como en digital por el precio de 39,99 euros. Recuerdo que, además de la historia original, se incluye en esta edición el contenido descargable Secretos de las Fauces, una subhistoria dividida en tres capítulos, las profundidades, el escondite y la residencia, y además compatibilidad con el amiibo de Pac-Man. Tres nuevos personajes confirmados para Black Blue Cross Tag Battle. Nuevos personajes, concretamente 3, han sido confirmados como parte del DLC CrossTag Character Pack 3. Estos personajes son Naoto Shirogane, de Persona 4 Arena, Batista, de Under Night in Birth, y Hakumen, del propio Plath Blue. Se espera que CrossTag Battle llegue a Europa a lo largo de verano para Switch, mientras que en Japón estará disponible el 31 de mayo y en América el 5 de junio. Nuevos títulos para Sega Ages la semana pasada se anunció un juego en el que se recopilarán los éxitos de SEGA, entonces solo se conocían tres títulos. Ahora se añaden a la lista Alex Kid in Miracle World y King Ground. También se están compartiendo imágenes oficiales que están ahora mismo en pantalla. Este juego llegará a Nintendo Switch este mismo verano. Disgaea 1 Complete llegará a Occidente. Nis nice America ha confirmado la llegada de Disgaea 1 Complete, o como es conocido en Japón Disgaea Refine, a Occidente. Se trata de un remake de la primera entrega de la saga Disgaea para Nintendo Switch. No se conocen muchos más detalles, pero se sabe que llegará a lo largo de otoño y que contará con una edición especial que incluirá un libro de arte, una alfombrilla para el ratón, la banda sonora, un peluche, pins, dos pósters y un certificado. Nuevos detalles de Octopath Traveler Este JRPG clásico se acerca cada vez más y más, y poco a poco se van conociendo nuevas cosas. Se han revelado dos de los ocho personajes controlables, Hanit, cazadora, y Serion, ladrón. La acción de Hanit permitirá domar monstruos para llevarlos a los pueblos y causar miedo a sus habitantes para conseguir acceder a zonas o sacar información, o eso he entendido yo en el trailer en inglés. Sirion, por otro lado, podrá robar a las personas como su oficio mismo dice. También se ha hablado de las acciones de senda. Estas acciones se dividen en dos, noble y deshonesto. Los ocho trabajos disponibles se dividen entre estos dos y tienen efectos similares en personas aunque los nobles consiguen un buen resultado con un coste, mientras que los deshonestos consiguen lo que, lo que quieren más fácilmente pero con el riesgo de perder reputación. Fecha de lanzamiento de Hyrule Warriors Definitive Edition El spin-off de The Legend of Zelda, que apareció originalmente para Wii U, ya tiene fecha de lanzamiento final y precio para Switch. La versión definitiva llega el 18 de mayo por el precio de 59,99€. Esta versión del Musou contará con todos los TLCs y modos tanto de la versión de Wii U como de 3DS, además de añadir atuendos de Breath of the Wild. Ni estará en la eShop de Switch. El título indie Ni desarrollado por el estudio barcelonés Beautyfan Games viene en camino para Nintendo Switch. Será en formato digital a través de la eShop y estará disponible el 3 de mayo. Se podrá comprar por el módico precio de 6,99 euros. Nintendo registra el término Ultra Shiny. La pasada semana Nintendo, Game Freak y Creatures Inc. Han registrado la marca Ultra Shiny. No se sabe en detalles sobre esto, pero se cree que, como su propio nombre indica, tenga algo que ver con los Pokémon variocolor que debutaron en los juegos de la segunda generación de esta saga, Oro y Plata. ¿Será una nueva variedad de Pokémon más rara aún que los Shinies regulares? Habrá que esperar para averiguarlo. Dark Souls Remastered se retrasa. Bandai Namco ha confirmado a través de su cuenta de Twitter que la versión de Switch de Dark Souls Remaster, que en un inicio iba a ser lanzado el 25 de mayo, ha modificado su fecha de salida. Ahora está prevista para este verano, sin mes ni día concreto. Junto al juego se retrasa también el lanzamiento del Amiibo de Soler de Astora, que saldrá al mismo tiempo que la entrega. Un nuevo título de Quaverace podría llegar. Wavelace es ya una saga clásica de Nintendo. Aunque nació en Game Boy, el juego de las motos de agua vio su momento cumbre en la Nintendo 64, siendo uno de los títulos más destacados de la consola. Posteriormente llegó a GameCube y tras esto no se supo nada más de esta saga. Hasta ahora. Shinji Takahashi, director general de la división de planificación y desarrollo de Nintendo, ha vuelto a sacar estos juegos a la luz con las siguientes palabras tras ser preguntado por Wavelace. Es posible que veas ese juego otra vez. Hemos estado intentando hacer muchos juegos y ese podría ser uno de ellos. Yo, personalmente, adoro Wave Race. ¿Veremos pronto una nueva entrega de esta acuática saga? Y bueno, pues estas han sido las noticias de la semana. Eh, yo, Para mi parecer, yo diría que han sido buenas noticias. Es, últimamente estamos cogiendo un buen ritmo. De noticias. Y pues a ver lo que nos depara la semana que viene. Agradecería un like, que os suscribierais, le dierais a la campanita y lo compartierais con vuestros amigos para ayudarme a crecer. Recordad también seguirme en las redes sociales. ¡Nos vemos!